Funky, funky, funky. Hoy es normal que sienta tanta culpa. Ahora te toca escuchar a los expertos del bumba, bumba. Educo sin ver, sin y los ostento, el glosario que me sacó del pencil con tu vida acá de Metrix, FT creando caos, no toca partir de Metrix pero ahora vengo chaos sacando evidencia lírica, destacando la rítmica, mostrando la mínima de esta regla empírica. Mi principal habilidad es demostrar en el compa que por todas la cualidad de que me alaba hasta rival, a que no comprendes, volvió la detrás del KROW, junto a C H A S que no la guasen en ese ve de tal manera que hago contra vez este sencillo que arden, no suena en todas partes, cases de comprensión para este tipo de arte o, otra vez la crew que solo te sumas tres con una escasez de crew por no causar interés podría ser otro tech club pero tengo desinterés así que sale un one chu pero ahora la parte 3 tere estoy cebado mis barras están que quema puedo decir que estoy pegado y que me llevó la escena pero no es necesario para que tanto calvario le tiro un diccionario para que entenda mis temas serguil rompe fragmentan tu falsa verdad jugando como que el lo elevado A nivel siguiente así que tené presente que soy la autoridad y marco la dualidad de tu rap inexistente me sumerjo en un intenso éxtasis lírica Calculamos idea para temas en mapas conceptuales. Esfuerzo me homie, mi converso la dejo Horny, un maestro impecable, obiwan que no vi. mirar mal rappers que son todos topos. Están preguntando qué hago si es que me lo topo. Primero que nada, la boca les tapo. No saben que yo no soy cualquier tipo. Que lo sepan, que en la cara les escupo. El tren va lleno, no llegaron al cupo. Manejo la energía como el copper. No entienden mis letras y no salió del topper. jaja ja, de esto nunca supo, solo. No me crean de loco, toc toc, y un pum pum en el rostro Piensa que está cerca y estamos alustros y los ilusos que piensan que por usar piluso Los míos son rapper y pelean el puesto a pulso No frunzo el ceño si es que veo su intruso Me hago piecito pa' que salte el muro Le juro por mi alma pongo una mano en su rezo Si se escucha el plomazo yo soy raso me quedo en que la lluvia recie que y Calamaro somos de la misma especie Cicrow, termes el beat que en a classic Sus lyrics are so basic que entran en trance Si la terminación tiene un cambio yo lo hacen manual, lo mío es automático La efectividad de tener pies de plomo no, Es saber que no te pesa la no, pluma Agarré no. agarre gusto a la joda y le perdí gusto a la tinta Cinta. Pero vicio es vicio y no hay quien lo extinga ¿Qué onda chavos? ¿Lo terminamos ya? Sí, loco, ya fue Yo de ese beat. Right. Me enseñaron a mañarme como pueda Se sorprende el golpe, no se esperaban Ahora estamos más arriba, en su cara tiene mi suela Mi escritura dura, sé que se frustrarán No soy de trappers, que quieren una Thompson Traigo golpes contundentes como Tyson I'm ruthless, mi flow salió de Compton Quiero ser para el rap, lo que para el Blue Robert Johnson